con ese tema señores, revuelo ha causado en, las en los diferentes escenarios y plataformas digitales llegando a ser incluso tendencia nacional tras ser perfilando al presidente saliente Danilo Medina como el mejor presidente de los últimos 60 años en el artículo publicado en un periódico de circulación nacional escrito por el comunicador y economista Eury Cabral afirma el presidente Danilo Medina culmina sus dos periodos de gobierno y deja una impronta de logros y realizaciones de las más trascendentales de toda la historia. Danilo es, por sus hechos, el mejor presidente que hemos tenido en los últimos seis décadas y uno de los mejores de la historia republicana. Según Eury. A propósito de acercarse la fecha de la salida de Medina del Estado, ¿consideran ustedes que es un ejemplo de buen gobierno o, por el contrario, son de los que consideran las sombras, son más que las luces del hasta ahora el presidente mandatario de la República Dominicana? Ahí están las imágenes de apoyo del presidente eh, Medina. Eh... Como ustedes pueden ver, es eh, su momento. Bueno, ahí en ese momento él estaba en la cúspide, ¿no? Sí. Eh, esas visitas sorpresa hacían que él tuviera una relación, un contacto directo con la gente. Y eso le ganó muchos afectos. Pero eso no significa ni quiere decir que sea el mejor presidente que hemos tenido en los últimos 60 años. Menos viniendo de Eurico Cabral, que ha sido un beneficiado. Claro, ha sido un beneficiado de... de... De, del gobierno. Es como que yo, por ejemplo, diga: el mejor gobierno, la, la mejor, la, la mejor eh, eh, administración que tuvo el, el CURNE, por ejemplo, que soy parte de eso, es la de Miguel Medina. Es buena, es muy buena, pero tiene, todas las cosas tienen su pro y su contra. claro. claro. Hay que darse ese beneficio de la duda, ¿no? Bueno, Carolina, vamos a ver qué tú opinas. Bien, amado. Mira, eh, creo que se fue bastante eh, lejos, muy por las nubes. Decir que en los últimos 60 años el mejor gobierno que ha tenido la República Dominicana eh, ha sido Danilo Medina, es dejar de lado otros gobiernos que bien con luces y sombras pues han hecho aportes en la historia reciente de nuestro país. Hablar del gobierno de Leonel Fernández en el 96, donde eh, teníamos un país con un nivel de crisis política importante, eh, una persona joven eh, y que no estábamos nosotros a la, en la forma en que se encuentra hoy nuestra nación institucionalizada, ciertamente con muchas debilidades en este sentido, eh, las reformas que se han venido haciendo para tener una sociedad más organizada, y todo ese arrastre que venía eh, teniendo nuestro país en lo que tiene que ver con el trujillismo, el balaguerismo, o sea, eran muchas las condiciones no eh, oportunas o no idóneas para el presidente Leonel Fernández en ese entonces, y logró mucho en lo que tiene que ver con la institucionalización. No así en, en luego de los ocho, de los ocho años que tuvo Leonel Fernández, donde eh, la privatización de muchas empresas del estado, la permisibilidad que se dio en su gobierno, eh, la conformación, si se quiere, de, de estructuras eh, a lo interno del PLD y de la sociedad, eh, para ellos poder mantener esa cuota de poder y per, poder permanecer, que más adelante le pasaron factura, porque luego eh, Danilo Medina hizo, hace esto mismo, pero lo intensifica al punto de que vemos lo que ha pasado hoy en nuestro país y con su partido. Otra de las cosas que podríamos destacar, ¿para, el, ¿para qué año llamado fue el partido el presidente Jorge Blanco? Bueno, 86... Eh, eh, eh, 80, 82, 86. 82, 86. Don Antonio fue 78, 82 y Jorge Blanco 82, 86. Entonces, hablar de estos eh, gobiernos, por ejemplo, el de Antonio Guzmán, eh, que entendemos en lo particular, pienso que, que hizo una buena gestión de gobierno y pues no pudo lograrlo tal vez al, hasta el final. Pero comparar a Danilo con un profesor Juan Bosch, no sé si cae en estos rangos de fecha porque no, no sí, lo tengo claro, ahí claro, claro, establecido. 61, ¿no? es o sea, hablar de la integridad, de una visión, si se quiere, más liberal, más democrática en todo el sentido de la palabra, de una persona que tenía todos los intereses por encima de su persona y de lo y de lo, y de de lo personal. Los intereses de él estaban en el bienestar de la nación. O sea, hacer estas comparativas. Creo que este señor eh, está cegado. Ciertamente podríamos destacar algunas luces del gobierno del Danilo Medina en principio de la gestión como la mayoría que inician bien y, y, y pues vemos cómo terminan. El primer año de Hipólito Mejía, hasta el segundo tal vez, año y medio, luego fue totalmente un desastre. Es decir, que cuando tú pasas balance de las últimas décadas de gobernabilidad de un país y tú decir que este, en el caso de Danilo, ha sido lo mejor que ha tenido la República Dominicana en casi eh, medio siglo, 60 años, o sea, es demasiado, es demasiado... Creo que se le, fue la, la, la, la, se le fue la claridad mental a este señor en el momento en que destacaba esto. Bueno. Nosotros tenemos un país muy distinto, ciertamente. O sea, hablar de la República Dominicana para los años 90, 96, 2000 todavía, 2004 cuando Hipólito sale. De hecho, hay un corte, que voy a ver si lo puedo poner, que, que hace referencia a Guido Gómez Mazara. Dice, o sea... El PRM no cree, no puede creer ni pretender al partido en sí, a los, a los, a, lo, ¿cómo es que le dicen a, a los compañeritos? O sea, no puede pretender que nosotros estamos recibiendo la República Dominicana del 2000. O sea, eso no es así, porque son muchos los cambios que han habido a nivel institucional, a nivel de gobierno, pero sobre todo... Toda la sociedad que tenemos no es la misma a esta eh, la sociedad que teníamos en los tiempos de Balaguer, a la misma que teníamos cuando Hipólito, a, lo, a los dominicanos de hoy día. El nivel de conciencia este no que señor. tiene la gente y de preparación a través de claro. los estudios, las universidades, claro. las claro. escuelas. o sea, para nada. Entonces, creo que eso fue demasiado inventar. O sea. Bien, Yerjan, miren. Eh, para poder entender esto Habría que estudiar precisamente Los gobiernos que ha tenido la República Dominicana Y estudiarlo a profundidad, ¿verdad? Desde claro. 1961 para acá Que no sé por qué él menciona el 61 Porque ahí lo que había era un tremendo rebú Hasta el 65 y luego entonces La estabilidad política a partir del 66 Pero bien, miren Usted eh, lo maneja por periodo histórico, más o menos. Sí, Parece Eury que... hace aquí algunos eh, señalamientos. que el... Eury ah, Eury ah, okay. hace algunos señalamientos que es bueno analizar. Porque para poder entender esto hay que desmontar un poquitico las pasiones eh, políticas. Realmente, eh, de los gobiernos que, que sucedieron antes de la entrada del PLD, se pudiera decir que en materia de democracia. Eh, y, y estabilidad económica, uno de los mejores gobiernos fue el gobierno de Antonio Guzmán que lamentablemente estuvo empañado por actos de corrupción que fue lo que al final le, lo llevó a él a suicidarse eso es una realidad, pero eh, en el caso de Balaguer hubo eh, constantemente algunas crisis si sí, Balaguer se enfocó en, en ir construyendo el país esa parte no se le puede quitar, lamentablemente estuvo monchado por, mu por muchos actos de violencia, por eh, la poca democracia que existía, eh, muchas muertes ahí de, de muchos jóvenes importantes de la República Dominicana, y esa parte manchó mucho en lo que tiene que ver con el gobierno de Balaguer. Sobre todo en el primer periodo, sí, 12 años. Eh, sí, de manera eh, aquí, sí. específica, donde mucha gente perdió la vida lamentablemente, pero también había que ver, miren que voy a, hacer lo más, lo, voy a tratar de ser lo más objetivo posible, también había que ver el contexto histórico de por qué pasaba todo eso. Para, para, no quiero justificar. A la entrada de los gobiernos del de PLD... Que no te metas para allá para que No, acabo, ¿no? ¿El, el, lo, lo acabo, quizá, ¿sí? no. voy a tener tiempo de poder explicarlo y entonces, bien. por tanto... Se eh, no quiero entrar para ese tema. Eh, eh, a la entrada de los gobiernos del PLD, del PLD, efectivamente, la República Dominicana comenzó a cambiar, comenzó a crecer con una, un bachecito que hubo ahí con el gobierno del PRD, Hipólito Mejía, que, que hundió al país en una crisis terrible. Y entonces los primeros gobiernos de, de Leonel Fernández entiendo que fueron buenos, lamentablemente también salpicados de corrupción, ha sido una constante de la, de la política dominicana, eh, los gobiernos de, de Leonel Fernández salpicados de corrupción y luego entonces los gobiernos de Danilo Medina. Yo dije hace un tiempo aquí que los mejores gobiernos que ha tenido la República Dominicana en el sentido de democracia, eh, desarrollo y crecimiento económico ha sido, han sido los gobiernos del PLD. Y, y dentro del gobierno del PLD yo me atrevo a asegurar que los ocho de Danilo Medina han sido mejores que los de Lionel en función de que realmente Eury Cabral hace algunos señalamientos ahí, donde él habla, por ejemplo, del crecimiento de la, de, de, económico de la República Dominicana ha sido mayor eh, ahora, de la cantidad de gente que ha salido de la pobreza. Eso no, eso no es que lo diga Danilo, eso está ahí. El, el, el, incluso el Banco Mundial lo establece, que bajó de un 37, creo, a, a un 24% el nivel de la pobreza, y, lo, y los economistas pueden hablar específicamente de eso. Pero hoy podemos decir que tenemos en la República Dominicana estancias infantiles donde las madres pueden llevar a sus hijos desde que nacen, desde los 45 días hasta los 5 años, pero que inmediatamente desde los 5 años tú los puedes llevar a una escuela. Ahora no, pero está establecido ese sistema, a una escuela de tan extendida donde te los reciben desde las 7 y media de la mañana hasta las 3 de la tarde, 4 de la tarde. Y eso es importante destacarlo. Hay que hablar de Punta Catalina, que a, a, a, en lo adelante veremos si es factible o no por está la construcción hecha ahí. Hay que hablar del 911 que, que a propósito llegó el 911 vi ayer a, a no, hermanas no. Mirabal también. A Eso no, es importante. No eh, hay que preguntarle a la gente lo cómo antes buscaban a sus a sus heridos. En mi zona, yo, yo recuerdo que bajaban esos vehículos rapidísimo. Escúchame, porque... ¿fue a Nagua o fue a...? ¿A Hermanas Mirabal. ¿A Hermanas, Mirabal? No, eh, a Hermanas Mirabal. No, Hermanas Mirabal. Yo creo que también a Nagua. Vamos a averiguar. Porque hay, que, hay, hay unas que imágenes del, del presidente interino de la Cámara de, del Senado en la puesta en funcionamiento y él es de Nagua. Yo te puedo asegurar que Hermanas Mirabal llegó ayer el 9-11. Entonces, okay. todo esto, eh, no tendría yo tiempo aquí para destacarlo todo. Eh, podemos decir que han sido eh, buenas eh, obras del gobierno de Danilo Medina, el gobierno de la República Dominicana, y, pero lamentablemente salpicado por la falta de transparencia, que yo no entendí nunca eso, ¿por qué no ser transparente? Y salpicado por muchos casos de corrupción como es el caso de la OISOE, explotar el, el, el, el, el caso de, de, de la ONSA, la muerte de ahí de, de, de un abogado por actos de corrupción. Y lamentablemente esto empaña la, la gestión de gobierno de Danilo Medina. Pero, si lo comparamos, tendríamos que y, y eso se llevaría a un programa completo, ir paso por paso, gobierno por gobierno, ver qué construyeron, qué hicieron en las diferentes áreas, porque esa es otra. Bien, yo te voy a decir a ti una cosa. Comenzar un gobierno... ...después de los 10 años de Balaguer... ...que fueron totalmente diferentes... ...a los primeros 12... ...es una chulería... ...comenzar un gobierno... ...después de los 8 años de Leonel Fernández... ...es una chulería... ...para mí... ...el gobierno que más reto tuvo... ...en este país... ...y quizá yo puedo calificar de mejor fue de don Antonio Guzmán... ...¿saben por qué? ...porque don Antonio fue el gobierno de la transición real... ...don Antonio tuvo que enfrentarse... Con y lo los, hizo. Con, claro, con los sí. policías, los generales de la policía y del ejército, sí. que no creían en ese, para no decir la palabra obscena en la televisión, con ese M, que dice que es presidente, el presidente Balaguer, y si él no está, yo no atiendo a nadie. Que no sabe ni hablar. ¿Y tú sabes cómo le pusieron a don Antonio? Mano de piedra, porque don Antonio se lo chapeaba. Y don Antonio, le decía, ah, usted no se quiere ir. Entonces mandaba a su gente que ellos tenían y lo sacaban a patá. O sea, esa, sí. po eso por ejemplo. Aperturar un país que estaba sojuzgado en términos de libertad, de libertades públicas, aperturarlo, abrirle la puerta y que todo el mundo pudiera expresarse y opinar, eso era una, una proeza en sí. este país en ese momento independientemente de los actos de corrupción que tú mencionas, que yo pienso, bueno, sí, que el caso de, de, de Porrelo Reynoso, caso de unas butacas, una, unos implementos para educación, él era ministro de educación, bueno, en ese tiempo era secretario de Estado de Educación, y se supo de una... se, se comentó incluso que la hija y, la el, hija de... el, y el marido, el, el yerno, también habían cometido algunos actos, algunas acciones, no santum. Eso prácticamente como quedó siempre en una nebulosa y que todo eso fue lo que provocó la muerte. Yo pienso que comenzar un gobierno, como yo decía al principio, después de tener el background del Balaguer de los 10 años sí. o de Leonel Fernández, indudablemente que eh, no, hay tan, no hay dificultades. Ahora, don Antonio sí tuvo que guayar la yuca, como se dice, para lograr que este país cambiara. Con una UAS, con una universidad autónoma, que era un foco de rebeldía, porque era el único lugar donde la gente podía respirar aire libre, sí. aire, aire puro en ese sentido, en el sentido político, ¿no? Porque era el único lugar donde tú podías hacer una reunión política sin que vinieran a darte dos o tres patadas por salvo sea el lugar, como dice mi abuela, o como decía mi abuela. Entonces, ese fue un gran gobierno. Sí. Y, y hay que reconocérselo a don Antonio, lamentablemente, su don Antonio fue, fue, creo que fue ministro de Agricultura del gobierno de Camaño, el gobierno provisional que armó Camaño, su ministro de Agricultura, creo que fue de Agricultura, si mi memoria no me falla, eh, eh, fue don Antonio, o sea, don Antonio era un hombre que venía de esas, de esas ideas y de esas historias de, de, de, de libertad desde antes de ser presidente de la república. O sea, no, no era un improvisado en realidad. Era un hombre sin escuela, era un hombre sin, sin, sin título universitario, pero no importaba. Porque él tenía... De una... poco hablar. Sí. Hablaba mucho. Sí, tenía... Sí, sí, sí. en ese tiempo bueno. hubiesen sido, sido memes. Sí. Una vez cuando el ciclón, ciclón David... David. Cuando el ciclón David, son... dicen que lo llamó, eso es un cuento, ¿no? <risa> que, sí, que lo llamó y que el presidente de Rusia le dijo que si quería al cual los cuáles rubros él quería dijo no trae más de todos los rubros que usted puede que se en todo. <risa> pero eso era una manera de, de esos memes verdad pero pienso eso eh, lógicamente y te compro eso yerjan los gobiernos del PLD han tenido luces y sombras. Eh, lo que no entiendo es por qué han sido ha, ha habido tanta corrupción sobre todo en este último gobierno. Y el, el endeudamiento. El endeudamiento de Danilo ha sido gravísimo. Sí. Eh, pero bueno, eh, nada, yo pienso que no es el mejor gobierno de los últimos 60 años. Hay que valorar a Don Antonio. Hay sí. que, incluso hay que valorar. A, a Jorge Blanco en algunos aspectos muy pocos, pero sí hay que valorar algunas cosas Entonces, las cosas no son buenas ni malas totalmente sí. siempre lo bueno tiene algo malo y lo malo tiene algo bueno usted sabe lo bueno que es un, un buen póster después de la comida, pero te, te aumenta considerablemente <risa> los niveles de glucosa en la sangre y te puede... Hay que destacar más, amado, que lo, lo, lo tocaste así, eh, un tanto por arriba los efectos que tuvo en el país el ciclón David, ah. eh, o sea todo el que es de esos años eh, mis abuelos, por ejemplo, y ya quienes son más adultos, eh, recuerda lo devastador que fue este claro. ciclón, y claro. luego leía también, Amado, claro. la tormenta Federico así mismo sí, se sí, llama, o sea, inmediatamente o sea fue fuertísimo, puede... y, y sabemos agua pues, dios misericordia por varios señores, días. miren lo que pasa aquí cuando hay un día de lluvia, entonces en aquellos años donde no teníamos estructura donde no estaban estos organismos de socorro como están hoy más institu institucionalizados organizados, claro, o sea, debe de claro, ser un desafío claro, inimaginable sí, y vemos un... como de una vez impacta a nivel de crisis y, y, de, y sanitario cuando tenemos tormentitas, pero huracanes, huracanes de ese nivel y en es, en aquellos años. Y en el caso, eh, para cerrar con mi parte, eh, en los casos del PLD ciertamente tienen sus luces, eso es cierto, como tú dices, no todo es bueno y mal. Lo que más ha resaltado y lo que más ha hecho daño a los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana ha sido la permisibilidad y ya en estos últimos años el creerse dueño del poder y del todo en nuestro país. Tenemos una llamadita. Sí, te, te voy a contar cuando, eh, después de la llamada, eh, mi historia personal. Yo viví en la capital cuando el ciclón David. Ah, muy adelante, bien. buenos días. Buenos días. Buen buenos día, caballero. Día. Sí, adelante. ¿Quién nos habla? Sí, le le habla Sabá Paulino de aquí, de San Francisco de Macorís. Adelante, Paulino. Adelante. Buen día. Óigame. Yo quiero, día. quiero hacerle una sugerencia, con sí. relación a los gobiernos. Si puede, si puede bajar tu televisor un ¿Puede? poco porque hay un delay, se oye la voz. Delay, se oye la voz. está ¿Cómo no? Pues sí, eh, con relación a eso. Ajá. Les voy a decir algo con relación, voy a empezar por Antonio Guzmán. Cuando Antonio Guzmán recibió el gobierno en el año 1978, la deuda externa era 500 millones de, 538 millones de dólares que debía el país. Antonio Guzmán llevó la deuda externa a, a 1.538 millones de dólares es decir que cogió mil millones de dólares pero hay que ver lo que hizo el gobierno de Antonio Guzmán en primer lugar le aumentó a todos los empleados habidos y por haber en segundo lugar Antonio Guzmán hizo muchas clínicas rurales hizo muchos caminos vecinales también instaló teléfono en los campos. ¿Se oye? Y fue muchas cosas que hizo Antonio Guzmán. En esos cuatro años, menos 43 días. Que está todo, todo está a la luz de todo el que lo quiera ver. Así es. Pero ¿qué sucede? Que cuando, entró, cuando entró Jorge Blanco en el 82. Ese señor de, llevó la deuda de Sena a 4.538 millones de dólares. ¿Cuál es? No su.? va que digan esto lo hizo, esto lo hizo Jorge Blanco. El, el punto es el punto, años, Su evaluación entonces, ¿cuál ha sido el mejor gobierno? ¿Cuál es la, cuál, cuál es la evaluación suya? Porque, como usted comprenderá. La a <ríe> Ajá, dígame. Déjeme decir, déjeme decir algo más. Es que no es que tenemos te... tiempo, amigo. Claro, no estamos con el tiempo. ¿Cuál usted cree que ha sido el ¿Cuál mejor? ¿Cuál tú, crees que, ha mejor, ¿Tú crees que ha sido el mejor, entonces? Bueno, ahí está eh, eh, eh, eh, Antonio Guzmán Balaguer y está Balaguer también que hizo, hizo un buen gobierno. Pero déjeme decir algo de Jorge Blanco. De... Adelante. Jorge Blanco... Eh, lo llevaron a la justicia cuando entró el mamaguer y entonces lo, lo, lo, lo sentenciaron a 20 años de prisión. Sí. Pero cuando entró Hipólito, bueno. entonces Hipólito lo que hizo es que lo soltó. Bueno, bueno gracias, gracias. gracias amigo. Gracias, gracias muchas gracias. gracias. Gracias. Es que imagínate. Él considera como... que los gobiernos de Antonio Guzmán... hace el simio entre Antonio Guzmán y, y, y, y, y, y Jorge y... Blanco. O sea, para él, eh, Antonio Guzmán fue mejor, aparentemente. Sí, Antonio Guzmán realmente pudiera considerarse eh, eh, de la época moderna, el padre de la democracia. Fue el que, el que aperturó las libertades de la República Dominicana luego de venir del régimen de los 12 años para que, que... tú veas Peña Gómez dice que el padre decía que el padre eh, eh, que la para... Para... fíjense ustedes <risa> cómo, cómo está <risa> la historia dominicana porque es que eh, la historia la cuenta o era como dicen en el campo así <risa> fíjense ustedes que el mismo Peña Gómez establecía que el padre de la democracia para sí. cómo cómo es posible mire mire cuando el ciclón David vivía en la capital y <risa> vivía en Almafrosa Segunda era despoblada totalmente porque estaba comenzando esa urbanización y para, después de cinco o seis días Que pasó el ciclón en, en medio de la tormenta Para uno poder venir de la capital a San Francisco Tenía que buscar un transporte Un transportista que tuviera el Que corriera el riesgo de coger carretera con uno. Y era por ahí por, por, por Villamella, Por esa zona, cogiendo callejones Bueno, para no cansarle el cuento Nosotros salimos de la capital Antes del mediodía Yo llegué a mi casa como a las 8 de la noche Imagínate por las condiciones por las condiciones Terrible. ya ustedes saben en un vehículo que si no, no no, estoy hablando en una guagua una guaguita de transporte